Los hechos tratados en esta canción son totalmente ficticios. Cualquier parecido con la realidad es una mera coincidencia. Ya no quiero seguir un minuto más aquí. Cuesta saborear las migajas que me dan. Y se los advertí que yo no sé fingir, se me nota en el mirar lo que trago al callar. Dije a todos sí, en cuestiones de vivir. Y asumieron potestad gobernar mi respirar. Así me anulé, ejercí de perra fiel. Pero me cansé y el petate empaqué. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, Y me voy. No mañana tal vez sea Debemos retener lo que no se pueda sostener Regalé todo lo que tenía en mi ser Y mis maletas llevarán ilusión De volverme a reencontrar Y ahora vivo un duelo, pero me empodero, no, no busco amores, yo me regalo flores y juro me amaré por encima de mis posibilidades. No mendigar caricias que ya otros no quieran darme. Ah, ah, ah. No mañana tal vez sea hoy No debemos retener lo que no se pueda sostener Yo regalé todo lo que tenía en mi ser Y mis maletas llevarán una ilusión Y me voy, no mañana tal vez sea hoy No debemos retener No, no, no, no, no, no, no, no, no Yo regalé que tenía en mi ser y lo volvería a ser y me voy no mañana tal vez sea hoy. Oh, oh, oh, oh, el avión despega ya, no me vuelvan a llamar. regalé regalé regalé regalé Tan solito regalé quedé. de amor propio